Ya que me preparé pa, para este momento ¿no? y gracias a Dios las cosas nos salieron, todos aportamos el granito de arena y así salió la victoria que es lo más importante. ¿Cómo estuviste trabajando hoy en el montículo? Estuve trabajando mayormente eh, con el control, gracias a Dios me sentía bien y pude localizar mi recta y después mi picheo rompiente. Pienso que lo más importante que fui a hacerle, es hacerle agresivo con los bateadores y eso me dio resultados. resultado. Gregory Polanco te conectó un cuadrangular en el primer episodio y prácticamente eso fue lo único que te pudieron hacer los leones del escogido durante toda la jornada. Sí, pienso que ya tenía dosado Pimerini, y tú sabes, dale strike ya que la había caído por abajo, pero bueno, es un gran bateador y me pudo conectar ese, ese batazo, pero nada, seguimos adelante, el equipo mío respondió y, y si respondió yo tenía que responderle también a ellos y eso fue lo que hice. La última vez que viniste al país estuviste lanzando con, del otro lado, estuviste lanzando con el escogido, ¿qué tal ahora con el Licey? No, del Licey para allá no hay más nada. yo pienso que el Licey es un gran equipo y aquí voy a estar por siempre en el que eh, ¿pensaste tú que podías llegar hasta el séptimo episodio o en el sexto Vinning Offerman te dijo alguna instrucción especial? No, lo más importante que, que yo me siento, me siento contento y orgulloso es la confianza que me han brindado la, el cuerpo de dirección. ¿no? Nunca me dijo, solo me preguntó si estaba bien, yo le dije que sí y él me dio la, la oportunidad, yo pienso que me metí en problemas en cuando salí para el séptimo inning, pero al darme esa responsabilidad y no ver que salió, yo dije para dentro de mí que yo tenía que resolver el problema y gracias a Dios salió. Tiré el picheo que tenía que tirarle adecuado a, a motoristas y salió el rol para doble play, que eso es lo más importante, a veces no solo ponchar, sino que hagan contacto y así los, los jugadores pueden hacer su jugada.